Bueno, ahora vamos a presentar a Ricardo Manetti, que es un brillante intelectual argentino. Yo lo conocí como un analista del arte cinematográfico, eh, pero la verdad que ninguna disciplina artística o cultural le resultó ajena. Es un luchador por los temas de la diversidad, y hace unos meses asumió el frente del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. Está en línea... Eh, ¿Está en línea? Ricardo Manetti. ¿Qué tal? ¿Cómo, están? Manetti, ¿Cómo, cómo estás? Hola Isela, hola Carlos, estoy acá en línea. Y bueno, con realmente, bueno, gra te agradezco muchísimo tus palabras, Carlos. Vos sabés también el afecto y el respeto que te tengo. Y bueno, y desde ya también a Isela, que si bien no nos conocemos, conozco muchísimo todo su trabajo. ¿no? Bueno, ¿qué te pareció esta situación cuando... Leíste los chats, qué sentiste y cómo fue eh, el debate de generar un comunicado porque calculo que si todavía hay personas que no generaron un comunicado debe haber sido, debe haber sido un debate también en la facultad. Mira, nosotros cuando nos enteramos de esto a comienzo de la semana teníamos el día martes, es decir, hace tres días atrás el consejo directivo de la facultad y lo primero que nos planteamos de los diferentes claustros, aunque finalmente quien hizo la presentación, porque nos parecía que era el lugar para que lo presentara dentro del Congreso, fue el claustro estudiantil. Esto un poco para señalar también algo que decía recién Carlos, que lo que no han dicho desde el Centro de Estudiantes o el claustro estudiantil en la Facultad de Derecho, aquí fue como una iniciativa que finalmente el documento terminó siendo elaborado por los diferentes claustros, con la iniciativa de estudiantes, pero inmediatamente el claustro de profesores trabajó muchísimo, sobre todo en, en un aspecto que creíamos que era fundamental, que es solicitar desde el Consejo Directivo de nuestra Facultad de Filosofía y Letras al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que inicie una investigación sumaria para evaluar justamente la incompatibilidad ética entre la participación de Julián Ercolini en estos hechos y su función como docente, que me parece que ese es uno de los ejes fundamentales, más allá de también repudiar lo que ha sido, bueno, ese encuentro, más allá de que no tengamos noticia de qué se habló, pero sí todo lo que significó posteriormente la situación de, de ocultar, de falsificar documentos, el armado de causa, digo, un montón de elementos que que creemos que justamente lo que tienen que hacer aquellos que tenemos responsabilidades. Cuando digo responsabilidades me refiero a todos los claustros, todos los que integramos de la comunidad universitaria, una, y, y, y sobre todo del ámbito de las universidades públicas, y ni que hablar en el caso de la Universidad de Buenos Aires, es emitir una opinión opinión En este caso un repudio al respecto y también pedir que, que se lleven adelante las acciones que sean necesarias, ¿no? Mirá, eh, en el artículo 3 del comunicado dice Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Que inicie una, in una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética Entre la participación de Julián Arcolini en estos hechos y su función docente Sabes, Ricardo? Que Víctor Hugo decía una cosa muy interesante eh, Dice me imagino cómo va a caminar por las, eh, por los pasillos de la Facultad de Derecho ahora Julián Ercolini. Eh, y yo, inmediatamente que él dijo eso, que, que era una reflexión extraordinaria, dije, a lo mejor hasta lo van a aplaudir. Sí, bueno, son, son las realidades que también atravesamos en, en, en nuestros espacios y, y yo diría que además es importante remarcar en esto que más allá de las diferencias políticas que podamos tener y que esto siempre está presente justamente en, en los ámbitos... Eh, bueno, de la vida cotidiana y en el ámbito universitario de ella me parece que lo que hay que acá señalar que eh, el, el tema ético va más allá de las diferencias políticas, tiene que ver con un cuidado de nuestras instituciones y allá que se habla tanto del valor democrático, republicano de las instituciones, creo que en, este, en, en esto especialmente la UBA tiene que poner especial atención no sí. hay un lugar que hace a la ética académica la ética académica tiene que ver justamente con conceptos tales como la imparcialidad, la independencia, la honestidad académica, el decoro, la transparencia, digo, hay un montón de, de, de características que son claves. Entonces también, ¿qué, ¿qué qué puede uno plantearle a un estudiante? ¿no? Si, si los modos de actuar se contradicen con lo que tiene que enseñar Pensemos sí. que incluso Ercolini en este momento está dirigiendo una carrera de posgrado Una especialización justamente en administración de la justicia sí. Parece un, absolutamente un contrasentido ¿no? Exacto, sabes que aquí está Ingrid Beck que te quiere saludar y preguntar algo Hola, buenos días Manetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal Ingrid, cómo estás? Eh, bueno, además de, de la iniciativa de la Facultad de Derecho, de perdón, de, ya quisiera, de, no, de, de la Facultad no, no, no, de Filosofía, hay una iniciativa también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de la ANU, de la UNA, hay otras instituciones educativas que también están eh, poniendo el foco en esto que usted decía que tiene que ver con la cuestión de la ética. Ahora, honestamente, hay alguna, ¿usted ve alguna probabilidad de que el Consejo Superior de la UA se expida en relación con este tema? lo primero que yo plantearía en tal aspecto, yo tengo la responsabilidad como decano de la facultad de presentar este tema el próximo miércoles nosotros vamos a tener la última sesión del Consejo Superior de la Universidad el próximo miércoles 14 a, a las 10 de la mañana desde ya que lo primero que yo voy a hacer es poder exponer este tema también es cierto que cuando uno plantea este tema lo que se tiene que votar es si se va a, a tratar o no, o se lo manda a una comisión mm. y quiero acá señalar que es en la última sesión que tenemos en el año. Con lo cual, si si esto significa mandarlo a una comisión, significa directamente no tratarlo, no uh -huh. continuar. Hasta... Pero igualmente esto no quita que uno no coloque una palabra y que seguramente se sumen otras palabras. Eh, me imagino que también habrá algo por parte de, de quienes integran, el claustro de profesores tan, tanto espero que también haya por parte de las mayorías, de las minorías no lo dudo, pero también por parte del claustro estudiantil y también en relación a, a otras facultades, el caso concreto el decano de, de Ciencias Exactas también sacó un, un, un repudio el, a referéndum de su consejo directivo porque no habían tenido todavía consejo directivo eh, Guillermo Durán y estoy seguro que el próximo martes y además porque también me lo han informado en la, la Facultad de Ciencias Sociales que, tiene, que, va, que va a reunirse a su consejo directivo, saque algo un día antes de que se realice el consejo superior. Digo, me parece que es clave esto. yo además invitaría a todos como eh, las sesiones se pueden ver a través del canal de YouTube de la Universidad de Buenos Aires. Sería muy importante que puedan ver y escuchar cómo debatimos los decanos, las decanas, eh, los consejeros y las consejeras de los diferentes claustros de la universidad. Porque me parece que eso es importante también para la vida democrática de nuestra universidad. Ricardo, bueno, la última por mi parte. Eh, leí hace un tiempo una nota que te hicieron en, en alguno de los suplementos de Página 12, en donde decías que había que feminizar la facultad. Eh, quería saber cómo te va yendo en esta, en esta nueva tarea ¿no? Que, que educativa. Bueno digo varias en ese sentido también, vos señalabas hace un ratito, bueno, de lo que tiene que ver con mi militancia también en, en, en todo lo que hace a las disidencias, a las diversidades y, y en buena medida también es, es pensar, y yo recién hablaba del, del Consejo Superior del Rectorado, es muy llamativo cuando uno está en el Consejo Superior y encuentra las fotografías de todos los rectores varones de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? no claro. y, y todavía es uno, uno se pregunta, ¿cómo, la, cómo no no ha tenido una rectora nuestra universidad. Estos son aspectos que tienen que debatirse porque también hace a una, a una política y creo que, que también lo que vaya a ocurrir en, en el Consejo Superior puede dar marcas de lo que son formas también de un sistema patriarcal, que tiene determinadas lógicas de pensamiento y, y también dentro de esas lógicas muchas veces van acompañados de encubrimientos, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, por dar a conocer la voz, lo que piensan y por eh, pelear por la democracia, ¿no? Estamos a un día de un nuevo aniversario del Día de la Democracia y es muy, pero muy importante. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias y, y también es importante esto que acabas de decir, recordar que mañana es 10 de diciembre y lo que significó la recuperación democrática. Un saludo enorme para, para todos.